es un auténtico foco de precariedad, mucha subcontrata con condiciones de trabajo pésimas, condiciones de salud y cargas de trabajo que rotan la esclavitud, precariedad con la que ella quiere acabar, tal y como decíamos ayer en el, el ambio, con contenidos mínimos que garanticen el poder adquisitivo a todos, a todas y ahora. Pero no solo eso, también exigimos que se regulen y que haya subrogación para todos y para todas. Y que se controle el trabajo eventual, que se controlen las ETTs.